Esto no es un análisis del juego, es un aviso. Estamos en un tétrico hospital y debemos saber qué le ha ocurrido a nuestra hermana. Nuestra misión, cagarnos de miedo y realizar las misiones que nos pide. Por lo tanto, ahora en Ya no juego más, After Hours. meto en historia, íbamos a ver nuestra hermana al hospital y bueno pues estábamos mm, eh, buscándola cuando de pronto vimos que no estaba en la habitación y teníamos que, que salir a buscarla en esa que se apagó la luz y había que, que reparar el generador. Entonces, probando, probando, pues me encontré que, que había que buscar ocho piezas y voy por tres. ¿Qué pasó? Pues que empecé a jugar y algo raro sucedió en el juego y vamos a intentar verlo. Vale, aquí tenemos la linterna, tenemos tres objetos y tenemos que ir, pues algo sucedió en el juego algo extraño y vamos a ver si lo podemos terminar ya está, la <risa> Esta reseña que somos los guías Hemos subido a la parte de arriba del hospital. Mira. Un disco arriba. Otra pila. yeah otro disco todos los discos no estaban en la planta sota Le damos la luz, maletín. Vale. Voy a ver si hubiera las pilas por aquí. Mira la bonita. Vamos a gastarla. Vale faltan dos discos y os preguntaréis ¿por qué no me persigue el monstruo? <risas> os lo diré al final y me falta un disco nada más falta un disco nada más Okay, got enough tape. Now we have to get back to the generator. Vale, ahora tengo que ir a revetar. vamos nice, a arreglar esta cosa. está funcionando. Ahora tendré que buscar una llave para finalmente salir de este lugar. Quiero buscar una llave. Como decía... Este videojuego, el After Hours... Suena a bar antiguo, eh? Habíamos detectado un bug, este un fallo, o... Oh. ¿no? en el que el muñeco el malo le digo el muñeco porque es que parece un muñeco pero era una enfermera pues la podemos encontrar aquí <ríe> y nos está buscando entonces nos habíamos quedado por aquí, habíamos arreglado el generador y entonces pues eh, habíamos pasado bien seguimos con el juego Habíamos arreglado el generador y decía, ya podemos ir tranquilamente porque el picharra no se mueve de ahí, ¿veis? ¿sí? Pues nada, tenemos que buscar la llave para salir de acá. Muy bien, podíamos intentar coger un ascensor, pero yo me suena de haber visto otra escalera. el este ascensor está bien roto. Vamos a buscar la escalera Esto normalmente el bicho estaría detrás nuestra Y tendríamos que hacer pop Y escondernos dentro Está dando vueltas como un imbécil Y esto es que tiene que ser así Porque si no hubiera nacido obispo O ministro ¿Veis? Hey, la llave Ya tengo la llave Pero nos falta otro objeto nos dice que dejemos el edificio por la entrada principal. Pero la, la salida está... Seguimos la flechita roja y creo que ya llegaremos al final. Entonces, a ver cómo acaba el juego. Mira. Aquí estaba la enfermera, que efectivamente era el monstruo del juego, que por eso no hablaba ni nada. O sea que este... Y ahora vamos a ver qué pasa. 50 segundos. 50 minutos con 55, o sea, una hora. Prácticamente. Y no lo hemos pasado. Estupendo. Hemos acabado el juego. Eh, para valorarlo voy a jugarlo otra vez y aquí están las partidas grabadas que él lo que estaba muy bien vamos a probar alguna vez y así lo vamos valorando y lo vamos puntuando entonces aquí es cuando nos habíamos encontrado el generador y cogíamos las cosas los gráficos pues lo repito son muy repetitivos pero el juego resulta que es muy entretenido Y no sé si el monstruo está bugueado o no todavía. No lo sé porque son de las primeras partidas. Ahí te pone por dónde se va las escaleras Y yo le pondría pues un 9 sobre 10. El juego es una pasada. Hemos vuelto a generador, generador. El juego para mí es una auténtica pasada. Lo he pasado fatal con él y y al final pues gracias a ese error que, que ha tenido me lo he podido pasar pues si no es que no había manera había hecho un montón de partidas y aquí no había no había conseguido nada me escondo por ahí viene se oye la musiquita me voy a esconder a ver si lo vemos Ah, ahí está y no nos ve ah, ja, ja, lo hemos conseguido ver vamos a salir y a ver claro. Ay, ha pillado bueno pues ya está este era el juego así que quería despedirme pues que viesen que el monstruo pues en cierto momento se quedó bloqueado que no es que yo lo haya bloqueado sino he puesto una partida anterior y ha salido espero que os haya gustado el juego tiene tres partes y las podéis ver enteras